Los técnicos de la regional de educación 07 rechazaron este viernes la decisión del Ministerio de Educación de enviarlos a los distritos educativos. Se reunieron en horas de la mañana con el gobernador de Duarte, Juan Antiguo Javier, para que intervenga en este caso. Estamos siendo atropellados y amenazados con salir todo la regional de educación, porque ya hay una, un manual de puesto que dice que tenemos que salir todos y nosotros lo que sugerimos fue a usted para que haga uso de sus buenos oficios y intervenga en esta situación para buscarle una solución o una salida a este conflicto que va a generar a nivel de la región, a nivel de todo el país, grandes consecuencias. Nosotros no queremos bajo ninguna circunstancia que nuestro gobierno y el partido cagan en situaciones, se coloquen situaciones como la está llevando últimamente el viceministro de educación, el señor Víctor Sánchez. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.